Saludos, soy Israel Pantera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es de cómo poner una marca de agua en Word. Entonces para hacer ello nos vamos rápidamente aquí al diseño Una vez que estemos aquí en diseño vamos a dar clic en esta opción que dice marca de agua Cuando estemos aquí vamos a darle clic en marca de agua personalizadas Y una vez que estemos aquí vamos a dar clic aquí en esta opción luego seleccionar imagen que la imagen que vamos a poner de marca de agua vamos a darle clic desde un, desde un archivo si lo, tienen, si lo quieren hacer con una imagen de este buscador o lo tienen en la nube de OneDrive lo pueden hacer pero en mi caso lo tengo en el equipo entonces aquí me va a mostrar las imágenes que tengo aquí y en este caso voy a poner como marca de agua el logo de mi canal doy clic en insertar Luego aceptar. Y como pueden ver. Eh, se ve la marca de agua aquí. Miren que ahí está el logo. Como marca de agua. Yo puedo escribir sobre él. Sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.